Invitarles a que se detengan ahí donde están, hagan una breve pausa y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy agradable para la relajación, la paz mental, para recuperar nuestra energía interior. Así que por un momento dejemos de correr, correr con nuestros pensamientos, con lo que tengo que hacer, Hagamos una pausa, paremos y les invito a que nos sentemos de forma cómoda donde sea que estén, pueden ustedes estirar su espalda, vamos a inhalar profundo, exhalar, conscientemente inhalo, Exhalo. Suavemente vamos así, relajar nuestro cuerpo. Y ahora disponernos a un ejercicio muy agradable en el que primero vamos a ir a un lugar en nuestro cuerpo que es muy cómodo imagínense que dentro de su cuerpo hay una pequeña cabaña agradable bonita imaginen esa pequeña cabaña en el centro de su frente allí Pueden relajarse, es un espacio privado. Hay nada ni nadie de lo externo entra. Aquí puedo inhalar profundo y soltar todo lo que pasó en el pasado. todo lo que pasó en el día y todas las ideas acerca del futuro. Suavemente voy a relajar mi mente y enfocarme en quién soy porque todo el día me enfoco en qué hago o en quién soy para los demás. Sin embargo, yo sigo siendo yo aun cuando no hago nada o aun cuando estoy en este espacio agradable de encuentro con el propio ser. Voy a visualizar que en esta pequeña cabaña, en el centro de la frente me encuentro otra vez con el propio ser. Con la parte que es sutil, invisible al ojo humano. Con la luz eterna la energía del alma esa parte de mí que es indestructible que siempre existe luz pasan los años pasa la eternidad yo siempre existo. Luz. Paz. Cada vez voy sintiendo más y más esa esencia que soy yo. Visualizándola como una semilla pequeña. una semilla en la que se guarda toda la información todo mi papel todo lo que soy cada vez más y más pequeña y me desprendo de todo el ego falso de toda la identidad aprendida, que no soy yo. Yo no soy los miedos. Yo no soy las ataduras. Yo soy libre. Soy luz. Soy la energía viva. que entra a este cuerpo y le da energía al cuerpo para actuar. Pero este cuerpo es temporal. Es una casa prestada por la Madre Tierra. Pero no soy yo. Suavemente, desprendo de mi conciencia tanto peso, asociado a las pertenencias, asociado a la gente, visualizando que todo eso, poco a poco, se disuelve en esta conciencia de ser luz suavemente siento esa parte metafísica más allá de la materia que soy. cuán agradable soltar todas las sacaduras y solo ser energía de paz. Soy paz. Paz es mi esencia. Paz es mi origen. Mi origen. Es el lugar donde no hay comunicación, hay quietud, hay silencio. Mi origen es ese lugar puro, donde no hay cambios, quietud. Ese espacio donde todo está en orden todo está en calma tan tranquilo donde no hay tiempo sin de total paz. Sí. Todo lo que me rodea en el origen es paz y silencio. Envuelve esa energía pura, suave, desanudando cualquier tensión, haciéndome libre, como si las tensiones fueran como la espuma del mar. Viene. Y se deshace al contacto con la paz de este lugar. Todo solo es espuma del mar que desaparece, que se desprende de mí. Suavemente fui pues sintiendo total libertad en este estado de silencio. Conecto profundamente con quien soy. Intuitivamente, sin presionar. Sin juzgarme. Sin escuchar el que dirán. Solo sentir. Abrirme a percibir. Quién soy. Y abrazar con los brazos suaves de la aceptación lo que yo soy. Me acepto como este ser que soy. Cualquier cosa que necesite perdonarme, este es el momento en que me perdono. Sí. Todo ya. Pasó. Este es el momento de acercarme realmente a mi propio ser con suavidad. Sin ninguna exigencia. Solo sentir. Para poder comprenderme. Para poder observarme. como este ser trascendente maravilloso único que soy yo ¿Cuánto Esfuerzo hago cada día. ¿Cuántas veces me levanto aun cuando a veces he caído? Sí, hay una fuerza en mí que me hace continuar. Hay un poder que está siempre en mí. que me hace sacar valentía aún en las circunstancias de mayor temor. Sí, esa fuerza está en mí. Siempre ha estado en mí. Es un poder que no es material, es un poder espiritual que acompaña al ser constantemente. Soy un ser Poderoso. Y aun cuando a veces no me doy cuenta. Dentro de mí hay esa voz de la intuición, de la sabiduría. Cuando logro escucharla, es lo que me guía. A veces hago cosas o decido más allá de la lógica. Cosas que vienen de esa voz interior. Confío en esa voz interior. Confío en mí. Confío en que soy la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Confío en... Cuanto más me acerco a este ser que soy yo, cuán agradable se siente. Es como entrar a una dimensión sutil. Y desde aquí poder sentir la compañía Tan pura y constante del Ser Supremo, de la Fuente de Paz, de ese amigo, compañero del alma. Que aun cuando sienta a veces que todo es difícil, ese compañero espiritual me recuerda de mi poder y me da fuerza solo tengo que aceptar recibir con humildad porque sí necesito ayuda y acepto ayuda ayuda divina, ayuda que viene del alma suprema de Dios. Esta alma Pertenece a todos y me pertenece a mí, con el Ser Supremo. No hay privilegios ni discriminación, es como el sol, constantemente brillando para todos por igual. Todos con el mismo derecho a recibir de la fuente divina de Dios. Está tan cerca. Puedo sentir su energía como un rayo tibio que relaja mi mente, mi cuerpo, haciéndome sentir que todo está bien. Y como borrando de mí cualquier basura que hubiera acumulado en mi interior, todo eso se deshace en ese rayo cálido, suave y amable que viene de Dios. Cuán agradable, cuán tranquilo y estable es el Ser Supremo. Inhalo profundo, integrando en mi cuerpo y en mi interior toda esta energía suave, pura, de paz. soy paz suavemente voy moviendo mis manos mis pies y en Introspección. Observo cuál fue el beneficio del ejercicio de hoy. Cómo me siento. Cómo estoy. shanti. Eso significa soy paz, soy paz. Entonces les invito a que a darse este tiempo empezar la semana con este espacio agradable de meditación, este ejercicio interior de relajación, donde sea que estén y definitivamente en el lugar donde están van a generar además una atmósfera, un ambiente muy, muy agradable. Hoy, el 18 de enero, en Brahma Kumaris, es un día especial porque recordamos al fundador de esta escuela que se llama Brahma Baba, quien eh, hizo tales prácticas profundas eh, que logró un estado de, nosotros le llamamos de liberación del karma, en el que dijo tres cosas que escribe en ese estado. Ser sin cuerpo, sin vicios y sin ego. Sin cuerpo en el sentido de sin todas las ataduras asociadas a lo que aprendimos en este mundo a ser en este cuerpo. Sin vicios, es decir, sin nada de estos patrones repetitivos que me hacen sufrir. Y sin ego. Es decir, sin ninguna máscara, absoluta humildad, absoluta verdad, constante. Así que la meditación no es solamente algo que me ayuda a relajarme, a estar en paz, que eso tiene muchos beneficios, sino también a ir elevando cada vez más mi estado interior espiritual.